Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Canal 49, los saluda su amigo y servidor Pablo Y la verdad que siempre es un gusto eh, saber que están por aquí, que me están escuchando en, en Spotify o en iBox. Ya saben que ahí pueden escuchar el podcast, si no lo pueden ver en YouTube Y a todos los que están por aquí dándose la vuelta en el canal, pues un abrazote a todos y cada uno de ustedes um, ¿Por dónde empezamos? <risas> Alguien ayúdeme y dígame por dónde carajos empezamos Miren, yo creo que ya no es un secreto que esta temporada para los 49 está más que complicada y estamos a un pasito del abismo, eh, literal. ¿Qué nos ayuda? Pensando, ya saben, ¿no? En, en andar buscando ahí las migajas de lo que <ríe> nos pudiera eh, ayudar. <ríe> pensando tal vez ingenuamente en, en, en algo en adelante, ¿no? Pierden los santos. Pierden los vikingos, pierden las panteras y seguimos en la pelea por el maldito comodín. <risa> A pesar de estas vergonzosas eh, actuaciones de los 49. Y es que es increíble lo que presenciamos este domingo. Un equipo total y completamente desarticulado, desencajado. Y repitiendo todos los vicios que han venido repitiendo durante toda la temporada. Castigos. Si bien Arizona fue más castigado que San Francisco... Si sí, San Francisco comete errores muy puntuales, sobre todo el de Josh Norman, que pudo haber puesto una cuarta y, y treinta y tantos, y pudo haber sido un intento de gol de campo de Arizona de 54 yardas, se convirtió en un gol de campo pues, más cerquita ¿no? para los cardenales. Ah, errores eh, Contrastantísimo a la actuación de Brandon Ayuk y George Kittle, ambos fumblean y ambos anotan, entonces... Pues se van tablas, ¿no? Cometen errores que nos cuestan puntos y a la vez eh, ponen puntos que pues, nos ayudaron a poner el marcador un poquito decente Porque la verdad es que fue lastimosa la actuación de San Francisco En todas sus líneas no hay quien se salve, la verdad tal vez Nick Bosa es de los que se siguen rompiendo el alma ahí A Divo Samuel no lo buscaron tanto este juego como a Brandon Ayuk. Brandon Ayuk responde y ese fútbol pues es su mancha en su actuación, ¿no? Um, George Kittle también aparece, pero también ese fumble, el primero de su carrera. Estaba escuchando, ¿no? no tengo bien ese dato, pero estaba escuchando a la gente de Fox que decía esto: que era el primer fumble en la carrera de, de, de George Kittle, Tendré que confirmar esa, ese dato, se me hace interesante, pero bueno, tampoco lo vamos a crucificar si es el primero de su carrera, ¿no? Um, y por lo menos es un hombre muy seguro, ¿no? Viene regresando de la lesión, el golpe es justo ahí en, en, en el balón, los cardenales también fumblean y. Y ellos recuperan el balón. También la suerte juega un poco. Los árbitros, alguna llamada por ahí. Ese foul personal que le marcan a Armset contra Murray. Ya habíamos parado ese drive. Y termina haciendo anotación. Y bueno. Todo se descompuso y todo le salió mal a los 43. Todo lo hicieron mal y todo le salió mal. Kyle Shanahan. Nuevamente, no sé qué pensar. Abandona el ataque terrestre. 36 yardas totales. Por tierra de los 49 cuando estabas enfrentando a una defensa que no es tan buena contra la corrida. Y que no tenía a JJ Watt. Y corres 36 yardas. Entiendo que el, que el juego se le fue muy rápido de las manos. Pero no era para haber eh, entrado en pánico. No cuando todavía se iba 14-0. Creo que San Francisco todavía pudo intentar correr más el balón. Y sin embargo Shanahan. Me parece que se vuelve loco. Me parece que... Shanahan está jugando con un sentido de urgencia y a la vez con un miedo que se refleja en el equipo, ¿no? Totalmente. Lo de Chicago, como lo mencioné en la plática postgame, pues fue lo que yo me temía o esperaba que no fuera, ¿no? Un, un, solamente un, una llamarada de petate y, y, y se acabó, ¿no? O sea, fue nada más un respiro para todo el caos que había en San Francisco. Caos que se renueva porque nuevamente es en nuestra casa, en el Levi's Stadium, donde vienen y nos arrastran los cardenales sin sus estrellas, ¿no? Es, es, es, es, es, no sé cómo llamarlo, es ridículo, es frustrante que un equipo, que un juego que parecía más a modo que el anterior, digo, la anterior fue en Arizona. Estaba J.G. Watt, que fue factor. Estaba Kyler Murray, que nos cuesta muchísimo trabajo pararlo. Estaba DeAndre Hopkins, que no tenemos ningún esquinero que lo pueda detener. Eh, estaba, eh, ¿quién fue el otro receptor? AJ Green, que, tampoco, que también es, es, es de los que ayudan mucho a la ofensiva de Arizona. Y el corredor de Arizona, estaba el titular. En este juego no estaban todos esos, todavía su corredor titular sale lesionado casi luego, luego empezando el juego. Y San Francisco encontró... Una nueva forma sorprendente de echar a perder una oportunidad única. Ya lo decíamos y lo platicamos en la semana, ¿no? Y, y, y en sus comentarios, muchos de ustedes me lo decían, tanto en comentarios como en la, en, en la interacción de Twitch del sábado, era esto, ¿no? De ganarle a Arizona sin sus estrellas, pues no nos iba a saber nada, ¿no? O sea, iba a ser tal vez nada más una ilusión, pero, pues, ¿qué creen? Que ni así, Old McCoy. Nos dio un juegazo, col McCoy, ¿no? Que pasó por las filas de San Francisco, un hombre con 11 temporadas en la liga y que no ha hecho absolutamente nada. Hoy parece que era, no sé, se le metió Ryan Fitzpatrick y Cole McCoy da un juegazo seguro, ¿no? Kingsbury no lo metió en problemas, era tirar pasecitos cortos, jugar con la agresividad de, de, de las cargas... Es que era obvio que de Michael Ryan se iba a buscar eh, dispararle a, a, a Cole McCoy Pues porque pues es, vas, vas a tratar de presionar y de volver loco al chavo que no trae experiencia o que está frío Y Kingsbury inteligentemente pues empezó a jugar con las bubble screens y con las screams, screens, perdón las pantallas y, y, y de repente alguna jugada truco y sobre todo el ataque terrestre por el centro, ¿no? Donde muchos me han dicho, pues, que se extraña a Kinglow. No, yo creo que se, que se extraña a Buckner. Kinglow, pues, no. O sea, váyanse a revisar los juegos en donde estuvo Kinglow y vean los números por tierra. No es gran la diferencia con Kinglow en el centro, ¿eh? Armstead ah, no, no funcionó en el centro. Eh y yo sigo extrañando a Bogner y lo voy a seguir diciendo eternamente porque lo que está pasando en San Francisco, en la línea defensiva y en el centro es el resultado de no tener a DeForest Wagner o ya olvídense de DeForest Bogner a alguien que realmente funcione en el centro no tenemos a nadie y todos los equipos lo han explotado bonito desde la semana 1 um, pero bueno, vamos a tratar de ver más o menos línea por línea lo que alcanzo a, a, a, a ver pues todas las líneas les digo lastimosas en eh, los receptores pues Brandon Ejic da una mejor actuación salvo ese fumble, Divo Samuel cuando apareció lo hace pero no lo buscaron tanto um, George Kittle vuelve a aparecer el ataque aéreo da resultados pero ante el sentido, repito, ante el sentido de urgencia de la ofensiva pues tuvo que generar yardas por aire porque pues por tierra llegó un momento en que ya no podíamos hacerlo, ¿no? y los números pues Termina de Incluso para Jimmy Garoppolo termina con 300 y tantas yardas. Pero es porque al señor lo ponen a lanzar y a lanzar y a lanzar. Y pues lance y lance y lance pues va a tener esos números, ¿no? Dos anotaciones, sí, muy buenas. Una intercepción que fue la cerecita en el pastel de la catástrofe de San Francisco. Eh, pero lo de Jimmy Garoppolo pues es una actuación de las de Jimmy. Que si el equipo lo hubiera ayudado o si el equipo hubiera jugado mejor... Tal vez hubiéramos tenido otro resultado, pero nuevamente mal. Eh, entonces, digamos que esa fue lo más rescatable de San Francisco. El ataque aéreo dio resultados, dio números, dio anotaciones. Eh, no así los puntos que hubiéramos querido. El ataque terrestre desaparecido y no es culpa de Elaya Mitchell. Elaya Mitchell cuando se le requirió, la mayoría de las jugadas dio resultados, pero Shanahan no quiso seguirlo explotando. Sabrá Dios por qué. La línea ofensiva es ridícula no eh, McClinchy de por sí, no voy a decir una palabra que no quiero arrepentirme después, pero Maclinche de por sí mal. Y sale lastimado de la rodilla y, y meten a Compton, ¿no? Y yo sigo esperando a Aaron Banks a ver para cuándo. Y entre Compton y, y, y Bronskill los estaban haciendo pedacitos, o sea, lo que le sigue, ¿no? Yo no voy a justificar a Garópolo, pero es que vean la línea ofensiva de verdad. Por ahí alguien me decía, es que deberíamos traer a Brady. Brady, Tom Brady lo primero que pide o lo primero que le pidió a Tampa Bay fue línea ofensiva. Así le llegáramos a la lana, Brady no va a querer venir a jugar con esta línea. ¿Ustedes creen? Toda su vida se ha cuidado muchísimo el señor Tom Brady. Y es de los corebacks más sacatones a los trancazos. en cuanto ve cualquier cosa avienta el balón o se tira. ¿Ustedes creen que va a querer jugar con esta línea? Pero ni de chiste, ¿no? Eh, Alex McBean, por ahí hay algunos centros de Mac que se le están quedando arriba, que se le están quedando de lado, y sobre todo hay, hay jugadas de trampa en donde llega muy tarde a los bloqueos, ¿no? Para cuando Mac llega ya, o sea, su asignación ya llegó con el corredor, Mac ya se ve lento, y, y parece que llegó a San Francisco demasiado tarde. Eh, Tomlinson y Williams de lo mejor, aunque también por ahí fallaron algunos bloqueos. Eh, pero pues una actuación mediocre de la línea ofensiva. Cinco capturas a Jimmy G. Eh, lo golpearon no sé cuántas veces. Mucha presión, mucha presión sobre nuestro coreback. Y yo no quiero imaginar lo que va a pasar con los Rams. ¿no? Um, la línea defensiva Bosa sigue siendo un hombre que te rompe el alma... Y creo que Bosa no se merece el equipo en el que está jugando en este momento. Bosa es un jugadorazo y se está empezando a desperdiciar en esta línea defensiva. Armstead se lleva una, para mí un par de capturas. Una fue un castigo que no era y los árbitros se mancharon ahí. La segunda bien, su captura. Y pues lo hace mediana bien, mente bien. Yo no digo que lo haga mal, mal Armstead, pero no, no está dando los números eh, equivalentes al sueldo que gana el señor, el señor gana como si fuera una superestrella y no lo, y no lo está demostrando en el campo, eh, DJ Jones la constante que se lesiona y regresa y lesiona y regresa y, y de repente sí ayuda pero luego no está, Arden K pues de repente mete presión también, eh, Samsung EvoCam no está haciendo lo que esperábamos, d pues ya sabemos que ya quedó fuera otra vez, va a cirugía la eterna historia de D4, ¿no? Otro de los errores de nuestra, de nuestra gerencia en agencia libre. Eh, y una línea defensiva que está eh, padeciendo de muchísimos problemas por la falta de profundidad y por eh, jugadores que no están dando lo que se quería. Jabón un lo lastimado a, a, a, a operación y pues ya ni lo contamos, ¿no? Podrá ser el talento que me digan, yo no lo he visto, se los repito, yo no he visto a, a Lowe ser lo que todos dijeron que es. Y lastimado pues no nos sirve, ¿no? Entonces ese es el gran problema de nuestra línea defensiva. Al igual que con Lance para mí, ¿no? Con Lance apostó demasiado, se empeñó demasiado futuro por Trey Lance. Para mí se, se, se arriesgó mucho y se cambió demasiado por Lowe. Y Lowe no está funcionando y ese es el resultado de hacer movimientos mal pensados de nuestra gerencia en la línea más fuerte. En algún programa se los comentaba. Si nos vamos al 2019, la, la, la unidad que llevó al equipo a ese, a ese Super Bowl fue la defensiva. Creo que todos estamos en lo mismo. De toda esa unidad defensiva, la unidad o la línea fuerte, pues era la frontal, la línea defensiva. Y de esa línea defensiva, el bastión era de Forrest Buckner. Entonces, en resumen, el pilar de ese equipo del 2019 se llamaba de Forrest Buckner y lo dejamos ir y nos trajimos cosas que no han servido para nada. Y, y los resultados son la catástrofe que estamos viendo en este momento. perímetro pues con la salida de Sherman, con la lesión de Beret, con la intermitencia entre Norman y Mosley. No, hoy, Mo hoy Norman pierde la cabeza horrible. Ha sido uno de los esquineros más castigados en lo que va de la temporada y hoy esa falta de disciplina para una persona, para un veterano como él, pues es ridículo. Engancharse con el coach del equipo contrario. Eh, me pareció perfecto que lo sentaran, pero obviamente nos debilitó porque el señor Kick Patrick se aventó... <ríe> Una clínica de cómo no se tiene que taclear. Ya se había aventado la de cómo no, no, no tienes que defender un pase. Y ahora se aventó la de cómo no tienes que taclear. Y me lo dejaron de tapete. De decoración en el campo del Levi Stadium al señor Kickpatrick. ¿no? Esquineros faltos. Kagan Williams aparece. Es un buen níquel. De lo mejor. Pero no puede solo. Fred Warner. Siento que está jugando a un buen nivel. Pero no al nivel. Que debería también, empiezo a ver como un estancamiento de Fred Warner, al menos en, en algunos momentos, eh, hace salsa y regresa, pero tampoco es un factor, de repente en una tercera y 18, o sea, se le quedó viendo a Conner y se lo llevó, y o sea, también planteamientos defensivos que no entendí mucho de Ryan. ¿no? Atrás Ufanga me decepciona, yo había visto destellos de Ufanga, pero creo que sí le falta mucha experiencia, tiene velocidad, tiene intensidad, pero eh, hoy andaba perdido y no sabía realmente qué estaba pasando. Lo queman en un pase largo, llegó mal en ángulos de tacleo, Tavo Nostin también se pone ahí a discutir con, con, con Josh Norman y, y bueno, toda una, una, una, una escena de comedia eh, lo que estuvo pasando en San Francisco. Los equipos especiales, pues más o menos regresa patadas. El otro no se llama Cannon, pues tampoco es factor. En general, un equipo desdibujado, sin, se ve sin motivación, se ve sin ganas, se ven perdidos. Pareciera que ya quieren que se acabe la temporada. Yo no les veo ganas de ganar. A muy pocos jugadores les veo las ganas de querer sacar al equipo adelante. Me parece que ya hay mucha división dentro. No se ve una unión eh, no se ve que se apoyen No se ve que estén trabajando eh, Pues como equipo Como tal Parece que cada quien anda en su, anda en su viaje Y los resultados pues, Son estas derrotas que uno no se explica Contra un equipo B De los Arizona Cardinals Y si no se le va a ganar A un equipo así de Arizona Entonces no estamos para ganarle a nadie Ni siquiera para pensar En playoffs Supongamos ¿no? En, este, en estos viajes que luego nos aventamos, supongamos que San Francisco se mete a playoffs. Así como estamos jugando en este momento, ¿a qué vamos a entrar? Pues a que nos arrastre o Green Bay, o los Dallas, o los Vaqueros, o Tampa Bay. Y, y, y como, como pa' qué, ¿no? Y aparte sería como, eh, como tapar con el dedo. El problema de raíz en el equipo y me parece que también hay un problema de dirección. Shanahan está perdiendo al equipo. Se avienta una declaración hoy en su conferencia de prensa diciendo que se siente muy decepcionado de la actuación del equipo. Y Aguas, porque otra vez está delegando? No está asumiendo él como lo hizo hace 15 días, que dijo, yo soy el culpable. Y está bien que me culpen. Ahora dice que se siente muy decepcionado de la actuación del equipo. Y puedo entender, claro, Shanahan no fumbleó, ni el pase de Kittle, ni el pase de Ayuk. Shanahan no cometió los errores, los castigos. Shanahan no, no estaba bloqueando como... o sea, no era Brunskill, ni, ni McClinch, ni, ni Compton. ¿no? O sea, en general la actuación del equipo fue nefasta, pero insisto, tiene que haber un responsable y, y, y entonces Shanahan, está mal entrenado el equipo porque siguen repitiendo los mismos vicios o, o, o qué está pasando ahí porque no puede ser Juszczyk desapareció sus trabajos de bloqueo pero un arma que sigue desperdiciando Shanahan que no está explotando cuando la defensa de Arizona sabía bien que si vas a buscar a Kirill, a Samuel trató de, de, de, de, de sorprender con Ayuk se olvidó de Mitchell, pero se olvidó también de Juszczyk. ¿no? Y es un arma que no puedes desperdiciar en situaciones así. Um, no sé, o sea, no sé. Y miren, Arizona también nos deja algo muy claro. Creo que los cardenales nos demuestran que las lesiones ya no pueden ser un pretexto para escudarnos y decir ¡Ay, ah, es que tenemos muchos lesionados! ¿no? Y por eso no ganamos. Arizona deja claro que sin tener a tus estrellas puedes ganar un juego bien planeado, bien ejecutado y con un equipo bien entrenado, porque es lo que vi de Arizona, un equipo que, que salió con una estrategia clara de cómo tenía que jugar para proteger a Cole McCoy para que no se equivocara y atacó por tierra, atacó las debilidades de San Francisco y a Cole McCoy lo puso a hacer cosas eh, que, que no lo metieran en problemas, algún pase largo porque San Francisco se, se clavó y lo intentó y le salió, ¿no? se perdió Fanga y Austin horriblemente, pero a Cole McCoy no lo metió en problemas, Colm McCoy jugó a la Garópolo cuando Garópolo juega bien, ejecutando, haciendo lo necesario para ganar un partido, eso se llama entrenamiento, eso se llama disciplina y eso se llama eh... Ganas de sacar un partido, aún con todo en contra. Y Shanahan debería de tomar nota de lo que hoy hicieron los, los Cardenales de Arizona, porque Shanahan tenía todas las de ganar, ¿no? Regresaba Kittle sobre todo regresó Robbie Gould, que era un pateador que te podía poner unos goles de campo que no habíamos tenido. Eh, Jeff Wilson estaba activado, no lo usaron, no entiendo por qué. Entonces, en la balanza estabas mejor que el juego pasado y, y te metieron. Eh, ¿Cuánto quedó? ¿30 y qué? ¿32? ¿34? No puede ser, la vez pasada lo dejaste en 17 La defensa mal, la ofensiva mal, el coacheo mal, la dirección mal Creo que la afición ya, se, ya nos cansamos Y creo que pues, se va a venir algo Yo, yo les decía en la plática post-game, ¿no? Se va a venir algo Yo creo que Nuevamente Chicago, Chicago era como si perdías contra Chicago, iban a explotar las bombas. Hoy se vuelve a poner en la misma posición en la directiva, el coacheo de San Francisco. Y lo peor es que los que siguen no son los osos, son los carneros. Es el Vice Stadium. Es lunes por la noche. Eh, me parece, tengo que confirmar, la verdad es que van. Bueno, este. Y todos los focos van a estar ahí. Y si San Francisco pierde ese... Yo recuerdo aquel día de Acción de Gracias de San Francisco cuando perdió contra Seattle. Y aquel tuitazo de, de Jet York que dijo que le pedía disculpas a la afición porque era una actuación inaceptable. Bueno, pues no creo que cometa el mismo error Jet York. Pero algo así va a pasar si San Francisco vuelve a entregar una actuación así. Y ya ni siquiera la actuación. Y ya ni siquiera pelear. ¿eh? Si San Francisco pierde con los carneros... Se, van a venir, se va a venir la noche en, en el equipo. Eh, yo creo que Jet York, como dueño de la organización, ya no creo que esté como para estar aguantando esto. Cinco temporadas, cuatro perdedoras. Por mucho que haya llegado al Super Bowl, eh, un equipo no se mantiene de una temporada, sino de la consistencia. Y San Francisco y Shanahan no han podido lograrlo. Este proyecto... Eh, se empieza a desmoronar, se estaba desmoronando antes de Chicago. Chicago lo detuvo un poquito, pero se sigue cayendo a pedazos. Y me parece que estamos a muy poco de empezar a ver una nueva reconstrucción eh, en San Francisco. Si las cosas siguen así. Eh, para los que me preguntan si, si, si Shanahan eh, va a ser corrido no. A Shanahan lo va a aguantar York. Porque necesita que le entregue cuentas con Lance. Todo lo que vendió por Lance... Um, pues no lo va a dejar ir así Lo más como que así Y luego él que hace con Lance no? Mínimo le la va a decir o me recuperas mis rondas del draft Y ya te vas O me entregas a un chamaco bien armado Porque yo así no juego um, Lynch posiblemente sí puede ser alguien Si las cosas siguen así Alguien a quien le digan adiós A Lynch lo escogió Shanahan Pero entonces York puede empezar a meter sus manos Y decir sabes qué? ahora yo me voy a encargar de eso Porque ya vi que no tienes mucha idea y entonces es cuando se empieza a descomponer todo y, y ya para qué les cuento si esa película ya la vimos um, me, me dicen que si Jim Harburg... no, olvídense ya de esa idea, miren y no es porque yo no quiera, a mí me encantaba también Jim, Jim Harburg de Jim Harburg, yo era uno de sus enamorados, me gustaba su tipo de... de, de además de, de estrategia, de, de, de plan de juego de, de la unión que tenía con los jugadores, la, la intensidad con la que él, él estaba con la que él dirigía, pero no se quieren, él y Jet York no se quieren y eso nunca va a pasar. O sea, así como Kaepernick jamás va a regresar a San Francisco, el, el, el Kaepernick, Harburg tampoco. Entonces, para los que siguen pensando eso, déjenme, intento decirles que eso no va a pasar, mientras Jet York sea el dueño del equipo y eso, pues, no creo que cambie en muchos años. Um, Um, empezar a pensar en posibles opciones o en posibles candidatos Todavía creo que no estamos en, en, ese, en ese momento Y tendríamos que revisar otra, otras, otras cuestiones, ¿no? Pero bueno En pocas palabras, señores, este, pues bueno, ya ¿Qué les digo? Una derrota más No hemos ganado en el Levi Stadium El récord se pone 3 ganados, 5 perdidos a nada de empatar este juego, era importantísimo ponernos tablas para pensar en algo más y damos otro paso para atrás y nomás no se le dan las cosas a los 49 y no se nos dan la, las cosas a la afición, eh, pero bueno, yo pues bueno, no permitido no, no permito que me amargue tanto esta derrota, la verdad es que miren, debo de decirles, yo no estaba en la Ciudad de México, Andaba cumpliendo, andaba festejando mis 19 años al lado de, de, de mi preciosa mujer. Andamos muy contentos. Y debo de agradecerle y mandarle un besote porque es una Niner que me entiende. Y me dijo vámonos para ver el partido y, y verlo este, bien a gusto y todo. ¿no? Y nos vinimos corriendo de donde andábamos y llegamos. Y, y, y eso da todavía más coraje. ¿no? Que Uno hace un montón de esfuerzos por este equipillo. Equipazo, perdón, no equipillo, por este equipo y, y este Y chale Chale, la neta, ¿no? Lo que pasa es Vino el buen Carnal Satur, al que le mando un, un abrazo De ahí del, del Empire a Jalisco ¿no? Me contactó, me hubiera gustado muchísimo Verlo, junto con la banda del Gold Rush este Del Gold Rush en México Y tenía yo ganas de, de, de, de ir Y de estar ahí, pero pues ya no se me dieron Los tiempos eh, Pero bueno este, un montón de cosas, ¿no? Sin embargo, pues, agradecido con mi mujer por, por este tiempo, de aguantar este loco, aficionado Niner, y ella también, pues, ya está metida en la misma. <risa> este, y pues, bueno, eso es lo único que quería mandar el saludo. Ah, también un saludote, un abrazote bien grande al Spartans en Atlanta, ¿no? Lobo Quintana, que me contactó, carnalazo. ahí anda el, el club eh, eh, oficial de, de por allá, ¿no? Son los Spartans de de Atlanta, me parece que así es el nombre entonces este, un abrazote a, to a toda la banda de allá de Atlanta Georgia, que me están invitando el próximo año al juego, voy a ver a ver, ojalá se me dé, ojalá haya chance este, un abrazote también a toda la banda de allá y a todas las comunidades y, y empires y, y, y clubs que hay ¿no? el club 49ers oficial chapters, al Gold Rush al Empire Jalisco, al Empire eh, al Chihuahua, al Tijuana al Niner Rooms eh, San Luis Potosí Florida y San Luis Potosí este, todo lo, Panamá, Chile Argentina, España eh, Ecuador eh, Costa Rica De todos lados donde, donde hacen, me hacen el favor de, de sintonizar semana tras semana Canal 49. ¿no? les mando un abrazote carnales De verdad, es un gustazo Saber que, que, que a pesar de todo Aquí estamos, y eso es lo importante no Al final del día Aquí voy a seguir y espero que aquí sigamos, ¿no? Porque si hemos aguantado temporadas de 2, 14 y 4, 12, pues ¿por qué carajos no vamos a aguantar estas? Eso es ser un liner, eso es estar con el equipo, en las buenas y en las malas. Ojalá algún día eh, esos muchachones que se meten a jugar eh, lograran dimensionar el amor que les tenemos y ojalá salieran a partirse el hocico de otra manera. Eh, por último, ya saben... De todos los miembros del canal, miren. Este va a ser el próximo regalo. Ya les había yo dicho en Canal 49, pero esto va a ser el próximo regalo. Unos tenis costumizados de los 49ers, ¿no? Decorados de los 49ers. Solamente voy a rifar un par para los miembros del canal. Ahí está el, el, el botoncito de unirse. Es demasiado barato, ¿no? Les cuesta más caro, no sé, un taxi. Les cuesta más caro un refresco de cola. Eh unirse a Canal 49 y seguir apoyando esta plataforma y yo hago un montón de esfuerzo por darles estos regalos ¿no? básicamente yo no gano absolutamente nada, todo lo, lo invierto en este canal y en los regalos que les doy y en las cosas que les, que les proporciono ojalá me puedan seguir apoyando, de verdad carnales hago mucho esfuerzo por hacer esto de verdad, no tienen una idea este, ojalá cuente con todo su amable apoyo, y pues ahí, ahí va a ser el regalo, ya les voy a informar yo creo que el próximo podcast les voy a informar cuál va a ser la dinámica. Voy a rifar unos de estos tenis. Solamente para los miembros del canal. ¿Va? Entonces, pues bueno. Nos vemos el, el miércoles en Twitch. Para el streaming. El miércoles transmito en Twitch. Vamos a streamear y vamos a platicar. A seguir sacando nuestros tramos. Porque ahí sí los sacamos bien chido. Este. El jueves, Canal 49. Vamos a revisar un poquito más números de lo que pasó acá. Y analizar a los poderosísimos. Eh, Carneros de Los Ángeles eh, Va a ser un Halloween eh, Un post Halloween para los Niners Pero bueno, lo vamos a analizar este, Y el sábado ya saben Que es la, la, la interacción extraída de Twitch Ahí lo posteo, vemos Mi simulación del juego eh, Pero es la interacción, ojalá se puedan también Ir lanzando a Twitch, señores, neta Se puede bien chido y es en vivo, convivimos Platicamos, compartimos Hay mucha bandita que anda aquí y otros que andan allá Y muchos que andan allá y así, entonces, este, pues por ahí nos vemos. ¿no? Les mando un abrazote a todos, carnales. Eh, cuídense mucho. Eh, ojalá no decaiga el ánimo. Sigamos apoyándolos. Vamos a disfrutar la temporada. Eh, y pues ya. Cuídense mucho, buena vibra y ya lo saben, Go Niders.